Hola, bienvenido a este video tutorial de la Biblioteca Central de USAM. Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes visitar nuestro sitio web desde cualquier computadora, tablet o smartphone. En esta oportunidad, preparé un video. Vamos a verlo. Hola, hoy te mostraré cómo ingresar al recurso especializado HAPI. HAPI es la base de datos de artículos de revistas latinoamericanas, el Caribe y la Comunidad Hispánica de Estados Unidos. Para poder ingresar a este recurso, ingresaremos desde la página de la Biblioteca Central de la Universidad de San Martín al enlace de recursos digitales. En este enlace podrás observar los distintos recursos digitales que posee la biblioteca. En el día de hoy ingresaremos a las bases de datos académicas. En esta sección encontrarás las distintas bases de datos a las cuales la universidad suscribe. Hoy ingresaremos a HAPI, Hispanic American Periodicals Index. Haciendo clic en el enlace, se cargará la interfaz de Happy. Podrás ver la interfaz de Happy en tres idiomas distintos, español, inglés y portugués. En caso de que quieras modificar el idioma en el cual estás visualizando la interfaz, podrás hacerlo desde la parte superior, en donde posees las distintas opciones de idioma. Vamos a realizar diferentes búsquedas en Happy para conocer este recurso. Para poder realizar búsquedas de artículos de revistas, podrás utilizar los cajones de búsqueda simple. El cajón de búsqueda simple está tanto en la parte superior como en la parte central de la página. Para ello, en el cajón escribirás una palabra clave referente a la búsqueda. También podrás escribir el nombre de algún autor. En este caso buscaremos sobre educación de adultos. Veremos que al comenzar a escribir, Happy nos sugiere diferentes términos para buscar. De este modo podremos ya comenzar restringiendo nuestra búsqueda. Realizar búsquedas en inglés, portugués o español remite a la misma cantidad de resultados. En este caso buscaremos sobre educación de adultos. Para ello haremos clic sobre la lupa. Podremos observar que HAP indica que nosotros hemos realizado la búsqueda para la palabra clave educación de adultos y que se muestran 229 artículos de diferentes revistas. Para visualizar los resultados verás los títulos de los diferentes artículos de las revistas y al lado observarás el detalle que incluye el nombre y el apellido del autor, la revista en la cual se encuentra el artículo, el volumen y el número de la revista, el momento de publicación con mes y año y las páginas en las que se encuentra la revista, el artículo en la revista. Podrás ordenar los resultados, teniendo en cuenta el más reciente primero, el más reciente último, o por autor en orden alfabético. Por otro lado, podrás ver los temas que incluye estos artículos. De este modo, podrás acotar la búsqueda. En este caso vemos que el primer artículo remite a educación de adultos en Estados Unidos, particularmente para los latinoamericanos. Mientras que, por ejemplo, este artículo remite a educación de adultos pero a alfabetización en San Vicente y las granarinas. De este modo, haciendo clic en los enlaces a los distintos temas, podrás remitirte a búsquedas referidas a estos temas. Por ejemplo, si hago clic en Juventud y México, Happy realizará la búsqueda para estos temas. De este modo, ahora estamos viendo los resultados para el tema Juventud y México. Además, podrás ingresar a la búsqueda haciendo clic en el título. De este modo, ingresarás a la cita completa. Lo que verás es el título completo del artículo, el nombre del autor, la revista, el volumen y el número, el mes y el año de publicación, las páginas en las que se encuentra el artículo, los temas que abarca, palabras claves adicionales y lo que incluye el artículo. En este caso vemos que este artículo incluye una bibliografía, ilustraciones y más. Además, en caso de que el artículo esté indexado, podrás acceder a él. Para ello verás el enlace a texto completo. Haciendo clic en el enlace, nos cargará el enlace desde Google Académico. Podemos acceder de esta forma al texto. En este caso veremos que se cargará el artículo. Regresando a Happy, lo que vemos además es que haciendo clic en el enlace del título del autor, podremos ver distintos artículos que haya escrito este autor. Por otro lado, regresando a la cita completa, también podrás ingresar a todos los artículos de la revista o a todos los artículos de, que están presentes en ese volumen y número de revistas. Cabe resaltar que todos los enlaces linkeables remiten a distintas búsquedas. Volviendo a los resultados y específicamente al sitio de Happy, encontramos también la opción de realizar búsquedas avanzadas. Al realizar búsquedas avanzadas, podemos modificar mediante operadores booleanos y, o y excepto distintos términos. Además, podremos modificar también la palabra clave, el título, autor, revista o tema de lo que se está buscando. Por ejemplo, podremos realizar una búsqueda referida al autor Selzer sobre América Latina. Además, podremos pedir que esta búsqueda sea en inglés y en español y limitarlos a artículos que estén a texto completo. Además, podrá seleccionar limitar a revistas arbitradas, limitar a citas sobre hispanos, latinos en Estados Unidos, y excluir reseñas de libros. Haremos clic en Buscar. Para la búsqueda que realizamos, Autor Celser y Palabra Clave América Latina, se han encontrado ocho artículos. Además, recordemos que limitamos la búsqueda por idioma a inglés y español y artículos que estén indexados a texto completo. De este modo podremos visualizar las búsquedas e ingresar a ellas como hemos hecho. Si hemos encontrado artículos que nos interesan, podemos seleccionarlos y guardarlos. De este modo podemos, por ejemplo, ver que en nuestra lista que está en la parte superior, encontramos los tres artículos que hemos guardado. Haber guardado estos artículos nos permite, por ejemplo, exportarlos o enviarlos vía mail. De este modo, no perderemos las búsquedas realizadas. Además, podremos, volviendo a la búsqueda, modificar la búsqueda desde los resultados. De este modo, haciendo clic en modificar la búsqueda, volveremos a los cajones de búsqueda avanzada y en este caso podremos además modificar, por ejemplo la búsqueda. Entonces, buscaremos ahora sobre Celser y excepto América Latina, de modo que excluya los textos referidos a América Latina. En este caso, veremos que hay 25 resultados, perdón, 28 resultados al respecto. Del mismo modo, a la lista que tenemos de tres artículos, podríamos agregar estos dos artículos más. Entonces, en este momento, nuestra lista es de cinco artículos. Por otro lado, regresando a la interfaz general de Happy, podrás observar que poseen distintos videos tutoriales que te indican y te ayudan a realizar distintas búsquedas. Espero haberte ayudado en este recorrido por esta base de datos que es especializada en artículos de revistas académicas. ¿Estás recorriendo el canal de YouTube de la Biblioteca Central y querés estar al tanto de las novedades de videos y tutoriales?